Vamos a desarrollar la actividad interactiva, bueno, una de las actividades interactivas del curso Preparación de Conservas de Frutas y Verduras. En este caso vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 2, denominada Actividad Interactiva, Industria de un Operario. Vamos a leer las instrucciones antes de comenzar. A continuación se presenta una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta a las cuales debe contestar adecuadamente. Dando clic sobre la opción que considere correcta, finalizar se visualizará el resultado obtenido. Vamos a ver sobre el botón "UI" para iniciar nuestra actividad. Primero, sirve para potencializar el sabor de los alimentos cuando se adiciona en grandes cantidades puede tener efectos conservador en un alimento. Respuesta correcta es la sal. Vamos a en siguiente. Segundo, dos, los tipos de almíbar son ligero, uno de azúcar y tres de agua, normal, uno de azúcar y dos de agua y concentrado, uno de azúcar y uno de agua. El siguiente, seleccione la opción que no corresponde a una propiedad del la almíbar. La opción que no corresponde a una propiedad es... La D. Ayuda a que el producto conserve su sabor natural. ¡Woohoo! 4. Seleccione la opción que no corresponde a un ingrediente para la preparación de conservas. Respuesta correcta, licor. ¡Woohoo! 5. Es el ácido que se utiliza en encurtidos como líquido de gobierno en combinación de la sal y hierbas aromáticas. Este es el vinagre. 6. Seleccione la opción que no es una ventaja de las conservas. La propiedad que no es una ventaja es que mejora las propiedades organolépticas de los alimentos. ¡Woohoo! Y por último tenemos los hidrocoloides. Pueden ser de tipo, respuesta correcta, A, solubles en frío y solubles en caliente. Damos clic en siguiente ¡Woohoo! y terminaríamos nuestra evidencia es bastante corta. En un próximo video estaríamos eh, desarrollando la otra actividad del presente curso: preparación de conservas de frutas y verduras.